no me preocupa. De anmigas, de jani, de mara, la, la, nuestra familia, digite, ¿verdad? La otra, a ungules, problemas, tontas, anglas, de, வந்து ¿nos mande a ir para esa poro? Eso es un número otra andar, eh. Eso es un de Nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, entonces pero de la piñada diré que anga no ano guda de la piñada han de oir tanto na, ana war alaú que me la yara limie que me la pongo muri la, bajo por nosotros tal vez por el gorda que me la pongo muri ama abrir que que de sando aún grande santo o நாளைக்கு நீடிக்கல. al இப்ப வந்து இந்த வீட்டு ha, a ver வேலை எல்லாம் venden de vivir que vivir en vivir en rey a latino en ve al இப்ப அவங்க acá ni chupete, ante y qué அவர் y por eso a toda la hay que hay que botar el, ante y qué en no, tanga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, சாப்பிட கூடாது. அதலும் பூண்டு மாரி no, no, no, no, கூடாது. no, no, நிறைய no, no, no, no, no, no, no, no, inna celebran eh tanto de petróleo que por aporar, tanto utla somos போயிருக்காங்க. en adquirir pirkange. En la le petróleo como por de bar de el inna cele de por la napa pacen de che. Ahorita, dos años por setrían carta aburrido, arito por el gorrito, o una cosa apartada, me eran de que te போச்சு. de badi pico la y porsche. arito, unga, nosotros por el gorrito, o அதாவது அவர் வந்து donde, panata, no, son Ana ayer, ¿qué es un que de chida? Uno no se tiene a la gente de la mano? ¿Murió o no murió con tan a la barra தேவதானா para número de la tercera nada hay que decir, a todos los números con los el la es No hay que los aunque alambura aunque saldrá de ella me un serve en general பிரச்சனை arthur no, ¿aprendína entenderla? El problema entenderlo no arquide, pero body que romperte a ungalay lado el pero, no, pero, ¿vendes? ¿nunca vendes? ¿nunca le quitabas veinte para tener que dar caja y hotto le teo de comida para ella? ¿Ana María talá, ¿puedes ir? ¿María, ¿vendes? ¿Tú no quieres வேற ¿Una hora para tener que tener una veera, ¿no? ¿Nada para comprar para vender? ¿Tener una கூட para அப்படி இல்லாம?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 que la haya perdido durante la temporada perdida. Y de nada, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, எல்லாமே nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, nosotros, no el ejército, el sábado, el sábado, ஒரு டெய்லர் அங்க ஒரு tailor அவர் நல்லா a அந்த கூட அந்த ஒரு la una sumbachi terero, un de tuni ertitan la calena mana o rima la dame, tachu curare. And the arde un de rumbo supera erque, patone en la teride. Rumbo magil chedan de verunde, de alagana and a mudu pacama satel tuni concha de conchalesa potas concha vigarama Adapati, la entonces tú ni cuando es un tayal, cala, un a de amanje, ¿qué? que cuida? ¿De? ¿Ninguna de mañana, de año, de? ¿Concha un poco, como? ¿Conjito, tigna? ¿Antes un conjunto de la pora que a de adi un tailer todo suerte அதுக்கு adi que tailer soldrá, no, no, no, esto no es más serio Y. ha curado, esto matna, la, la, la calaíamos se me, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y para el portugueso de la vala chica de abrir nada de porar es Taylor. y para y para ti es a la calle hemos hecho una tarea chica y a sumba chico orta lado na y vlo supera tacho curcamburino soli sonnari. Inda mai rin a, namba vehicle molo, namba yenda nyani emanala anigala, yenda yekatemanala anigala, namma kuenti edo kora grekachikullaala, namba vande, namma kelaygal molo, matavangla sandrakarada matonda, nambu vande indira tela, muda maiki pordi, por número வந்து una ஒரு en el paladar de samata, ¿qué sigue para tratar சரி. இல்லட்டி solución ஒரே es serio. தங்கி ti, no por சரி. நம்ம வந்து el ஒரு ¿qué sigue para tratar la solución no es serio. número dos, aprenda, nosotros qué nada no y, என்ன el precio என்ன இந்த Yena nosotros மரத்தோட tirón nada qué nada dentro de la, pagos de los maratones, canié pusiste nada, adi powam solito, Christianity la solita anda Mari para anda adi Manera, por otro lado, ¿manas se ¿cómo amaneció todo? ¿o cómo se ayer? ¿por qué? ¿cómo está nuestro mundo actualmente? ¿sí? ¿cómo nos amamos nosotros? ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa? ¿qué நன்றி pasa? ¿qué nos pasa? வந்து nos pasa? ¿qué nos pasa? ¿qué nos Nambro de வந்து en de Rindipo de Arcide. Uno knowledge. the y knowledge of Siriga, siriga Anabomo Tagaval Number of the Unaw Arium Kalanda Kalavin Palavida Mana Mana and a air Mana Una Chilan Air Purdue. Ipa number of a friend mode Nama Frenda Pak Sadi won the number de Una wood up And the Ademirin number Vurumba the worth a Sandik Nerrape, Namaki Pidica the worth a Pakoron, y a Saydi Vende, number of a Unor Ward of the Totterbundit. And the Saydi Unor Musiens and Alamela, numbered a Unor Vende, Verpul Tumbonga Unarchia, Lanuboma, nosotros Mana execution todos may weightitos están Adams. நிலை están uno de sus objetivos y se derrón. Pero esta vala una அதோட போய் ho truly tan liberada. había una un impacto terrible, cuando vamos a yaparseその excepcionalmente, Нemos conmany como vez hay canácarata se el pide, además de canácarita un niño se jide, pero capada metra, nuestra tenmele venden, en la canácaro venden trozar pongo de corona la, en que venden, nosotros, val un Pala, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, de que anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, எல்லாம் anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, along cooper. anabó, anabó, anabó, anabó, anabó, cooper அப்படி por donde nosotros de calengga por donde போனா இந்த arva, y la iri, la de canacara sale para trucar, nosotros de ariva, ni chema, nosotros de calengga por donde nosotros un aru, donde தன்னோட அறிவு மூலமா? de marana, Cooper trigger. de námrora da anubhava tela siramekade que dará tener mucho para ir. y por namba anmiya bola gor da yenna que dará tela. námrora yenna. námrora yeda un oki námrora anmiya mucho no. muerte இல்ல námrora que de y ya en de un lelode ayer que año lelle ay de la lata ayer, de conciencia sobre el the de lelle ay de muerte de lelle en de வேற vida Manas, Vuder de la de en la கூட சொல்றோம். Nalea, வந்து தன்னோட இயல்பான உணர்வு தன்னோட bana, wunor relie ericateke நம்ம என்ன bana, அதாவது இந்த உணர்வு என்ன Nama yen இந்த you know. Ada de in the you know adivé தன்னோட noda han voto esto por a da aaramcrido, கருதி அந்த nala a da de adi a da kllan teeritrida enterritrida and the kuprido, adal ya adi adi alna, and alna varia le, ya ni algo kuprido le, anmi enna la caracra y el nombre de la valla கூட்டிட்டு வர valla de la valla de la valla de la valla de la valla de la valla de la de la valla de de la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 de dos senda calabaya era el cuerpo, ante anubhava de la da problema. y para el problema que tiene ganas de agudito de y aire, la agudito de ver y ede, nosotros ariva, நம்மோட pregunta es que அறிவோட சேர்க்கையா de nuestra arriba o de ser que hay irundo no pregunta en general para entender no uno aruco la tarde entiende para para que niro de media para para no ver la la toron niro torto no torta la tarde de Namba Vera Vachikde Tirimbo சமன் Namba Apri நம்ம Muyan Ramna Minda Nara Nam Tirimbito Niren Niren Samantha Sanchikon Sadhan Namba Adirala Namba Tanala nala adun muriya adun grandeño, esta Kanaker purunchi Namayereo Ade yereyo, yenda, yoani valigatina seri, ulla yenda, iye ka valigatina seri, adu bande, esta canacar Valima vali meki purde, esta canacar bande, yella ating katte yella Yani gele madridte, unga solta da purunchi yella iye ka le madridte, adi iye ka troda pain berti caracolé tan siéreme எதுமே este de சாதாரணமான ஒரு un poco sádaro no manu simple no puri de le cura de tener ganas no a tan yo no muy matra tan me conde conde barato que ganar cara le este me ana de la número de uno a தன்னோட ni leye y elba de niere alégalas yéttico de madrid yéttigo de apapa de allá me sería por eso el mukti en grado de un poco yércián de